Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Las variedades automáticas han sufrido una evolución increíble en los últimos años. Cada día más cultivadoras y cultivadores de todo el mundo se decantan por estas variedades ya que son mucho más rápidas y te ofrecen sus grandes y compactos cogollos en el menor tiempo. Por ello hoy vamos a hablar de las variedades automáticas y os daremos algunos consejos sobre su cultivo. ¡Empezamos! La siguiente pregunta viene desde Valencia. Gimoneta nos pregunta si puede plantar diferentes variedades de autoflorecientes en el mismo cultivo de interior. Hola Gimoneta, claro que se pueden cultivar diferentes variedades de autoflorecientes en un mismo cultivo. Lo único que deberás saber es que aumentas la dificultad del mismo y deberías tener especial atención a la hora de tratar cada variedad para sacarle el mayor rendimiento a tu cosecha. Cultivar diferentes variedades genéticas de marihuana está al alcance de cualquier usuario. Solamente se requiere de unos cuidados más exhaustivos que cuando tenemos un cultivo con una misma variedad. Piensa que entre diversas variedades hay diferencias estructurales genéticas. Esto lo tendrás que tener en cuenta ya que a medida que crezcan tus plantas requerirán tratamientos distintos, puesto que pueden tener tiempos diferentes. De esta forma cuestiones como la nutrición, el crecimiento o la entrada a floración pueden ir a ritmos diferentes. Es muy recomendable hacer un seguimiento de cada planta anotando en una libreta los cuidados semana a semana de cada una de ellas. De esta forma te asegurarás tener medidos los tiempos de cada una y saber en qué fase se encuentran en cada momento.